UADC informa, calidad académica. La Facultad de Psicología Unidad Saltillo y el Centro de Orientación Psicológica, Pedagógica y Tanatológica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 La conferencia Dieta de la Milpa Alimentación Mexicana Saludable y Culturalmente Pertinente fue impartida por el doctor José Alejandro Almaguer González de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, en coordinación con la Facultad de Enfermería doctor Santiago Valdés Galindo. Durante la charla se destacó la importancia de recuperar las tradiciones alimentarias en las que la presencia de hortalizas y vegetales estaban en la dieta diaria de los mexicanos, consumiendo maíz orgánico, verdolagas, papas, calabazas y verduras con las cuales se puede recuperar la salud y prevenir enfermedades. La Coordinación General de Educación a Distancia convoca a la comunidad interesada a cursar las licenciaturas modalidad en línea a registrarse en los programas de Administración de Empresas, Contaduría, Administración de Recursos Humanos y Negocios Internacionales para el periodo enero-junio de 2020. El registro permanecerá abierto hasta el 29 de noviembre de 2019 en la página www.cia.guadec.mx en el apartado de Educación a Distancia. Para mayor información, comunicarse de lunes a viernes de 8 a la mañana a 3 de la tarde con Adriana Carrizales, a los teléfonos 844-410-9954 y 844-414-7858 o a través del correo electrónico cud.edu.mx Cultura la Coordinación General de Extensión Universitaria invita a la comunidad universitaria y a la población en general a disfrutar del concierto tributo a The Beatles, a beneficio de comunidades rurales del sureste del estado. El evento se llevará a cabo el sábado 30 de noviembre en el Paraninfo del Ateneo Fuente a las 18 horas. Desde hace 12 años la universidad lleva a cabo el concierto, como un homenaje a una de las bandas de rock más importantes de todos los tiempos, refrendando el compromiso social que tiene con la comunidad coahuilense. El boleto de entrada es un juguete novélico, nuevo o en buen estado por persona. Lo recaudado se ha entregado a niños de comunidades rurales de los municipios de Parras de la Fuente y General Cepeda. Internacionalización la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila fue sede del Octavo Coloquio Internacional del Noreste Mexicano y Texas. El tema destaca por su importancia ya que conforma una amplia región que ha sido espacio de procesos sociales, políticos, económicos y culturales que más allá de su diversidad geográfica y medioambiental le han dotado de una identidad histórica singular. Se realizaron mesas de análisis con temas como pueblos nativos, poblamiento y colonización, procesos socioeconómicos, contrabando, migración, género y sexualidad, educación indígena e interculturalidad, patrimonio cultural y artístico y cultura fronteriza. Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien, fincamos el saber.